Un profundo agujero en la calle Bienvenido Fuertes Duarte de esta ciudad ha ocasionado innumerables accidentes de tránsito de acuerdo a quienes residen y transitan por la vía, por lo que piden a las autoridades solucionar esta problemática. Ahí han pasado accidentes que no tienen nombre, pero después a de cada rato que se cae una persona ahí, el día del aguacero hubo uno se partió la clavícula y un pie, todavía está padeciendo de eso. Y ya nomás Ave María y Ave María en ese ayuntamiento. Que se ponga la pila y venga, vea, esa fue la comunidad que vino y le tiró piedra a ese hoyo, porque todos los días, cada carro que cae hay unos muelles pa'itía. Que se ponga la pila y venga y arregle eso, porque es que ya esto está, eso está ahí intransitable, va a tener ese, ese hoyo ahí. Todos los días, todos los días, todos los días, Por lo mismo y lo mismo, y no viene a hacer nada. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.